Prueba definitiva que la nueva propuesta constitucional es antipueblo chileno. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Cuál es la consigna más icónica para definir al pueblo que lucha por sus derechos? Os la recordaré. El pueblo unido jamás será vencido. Si históricamente siempre se ha dicho que el pueblo debe unirse para ser poderoso y vencer. ¿Por qué la nueva propuesta constitucional que dice estar representando al pueblo de Chile, tiene una base estructural que divide a los chilenos en muchos pueblos y naciones? ¿Por qué esta nueva propuesta constitucional va en contra de la gran consigna que ha tenido el pueblo para luchar por sus derechos, como es la unidad? Os recomiendo poneros cómodos y enfocar todos vuestros sentidos en lo que viene, porque lo que ahora oiréis, nunca antes se dijo como acá os lo diré. Los onu constituyentes ya entregaron el texto definitivo. La nueva propuesta constitucional ya está finalizada, dejando de lado el antiguo borrador. No hay más especulaciones, ni esperas, ni dudas. Tiene 170 páginas y 388 artículos. Tristemente para los chilenos, los 155 constituyentes no estuvieron a la altura de la gran responsabilidad que tenían con Chile. Mientras un bloque de extremistas ultraprogresistas llegó con la intención de refundar el país a su pinta, el otro bloque extremo, compuesto por neoliberales, llegó con la disposición de torpedear el proceso con nula intención de buscar puntos en común, ya que nunca han querido una constitución que entregue beneficios sociales. Así, la primera constitución que sería escrita por el pueblo y para el pueblo, se convirtió en el texto más antipueblo que ha existido, pues divide al único pueblo que importa y que es el pueblo chileno. Partamos por el inicio de este texto, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Si Chile está conformado por muchas naciones, cada una de esas naciones, conforma un pueblo con una historia, costumbres e intereses distintos a las otras naciones que están dentro del territorio. Por lo que es contradictorio hablar de un pueblo de muchas naciones. Y los que escribieron este texto constitucional, lo saben porque lo aclaran más adelante. Y os lo voy a demostrar. Poned atención. Página 5, artículo 5. Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones. Entonces, ¿o hay un solo pueblo o muchos pueblos? Para la nueva propuesta, hay muchos pueblos y naciones. Por lo tanto, el pilar que sostiene toda esta nueva Carta Magna, es la división del pueblo chileno. Es la fragmentación de la nación chilena, que se supone debería estar unida, para hacerse poderosa, y luchar mancomunada por lo que quiere. Asegurar una unidad del Estado, es insustancial. Esto se debe a que el Estado, no tiene mucho valor si no es para someterse a una nación unida e indivisible. El Estado es un concepto abstracto que solo se vuelve concreto cuando está ligado con una nación. Y la labor esencial del Estado es velar por construir el destino común de dicha nación. En este caso, Estado chileno para la nación chilena. Según la nueva propuesta, ahora el Estado no velará por construir un país para los chilenos, sino para edificar territorios separados para cada uno de los nuevos pueblos y naciones de Chile. Toda la estructuración que tiene este texto obliga al Estado a que cada uno de estos pueblos y naciones tengan la libre determinación de decidir cuáles son los intereses que mejor le acomodan. Luego esta nueva propuesta constitucional sigue planteando una serie de ambigüedades que provocarán todo tipo de conflictos futuros. Son pueblos y naciones indígenas preexistentes, los Mapuche, Aymara, Rapanui, Licanantay, Quechua, Koya, Diaguita, Chango, Caguescar, Yagán, Selknam, y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Ninguno de estos pueblos mencionados llegó a conformarse como nación en su historia. Esto se debe a que el concepto, nación, es occidental, surge desde Europa. Por lo que los pueblos prehispánicos nunca jamás se consideraron a sí mismos como una nación. La idea de nación unida al de Estado inicia con la creación de la República de Chile. De hecho, si fuéramos a la etimología, la palabra nación viene de nacimiento. Esto quiere decir que todos los que han nacido en el territorio chileno conforman la denominada nación chilena, sin más divisiones nacionales. Estos antecedentes históricos, etimológicos y semánticos destruyen completamente el capricho antojadizo de la plurinacionalidad. Surgida de una posverdad, inspirada en anhelos ideológicos sectarios y ultraprogresistas. La nueva propuesta constitucional, lo que está haciendo es inventar. Está inventando desde cero, nuevas naciones dentro de la que debería ser, la única e indivisible nación chilena. Por todo lo explicado, efectivamente está dividiendo, diseccionando, amputando ya que, como enseñamos anteriormente, la única nación que hay en Chile es la chilena, conformada por todos los que han nacido dentro del territorio chileno, sean ascendientes de indígenas, españoles, europeos, etc. Todos son chilenos. ¿Y si los chilenos aceptaran el fantasiosismo plurinacional, ¿cuál será el mecanismo para determinar fehacientemente que chilenos son parte de las nuevas naciones? ¿Se harán exámenes de ADN a nivel nacional? De ser así, ¿cuánta cantidad de ADN de cada nación creada deberá tener una persona para ser considerada parte de una de las nuevas naciones? ¿O será según, cómo se autoperciba caprichosamente cualquiera de los 18 millones de chilenos? El punto 2 del artículo 5 de la nueva propuesta agrega al final. Y otros pueblos y naciones, que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley. Es decir, esta propuesta constitucional ya deja establecida la posibilidad de que puedan seguir surgiendo nuevos pueblos y naciones dentro del territorio chileno, incentivando el capricho de ciertos sectores de la población que pudiesen considerar, a futuro, que para ellos es mejor separarse de los pueblos y naciones ya establecidas. ¿Acaso lográis daros cuenta la gravedad de todo lo que se plantea en esta nueva propuesta constitucional? Sin embargo, antes de llegar a la conclusión final, respondamos algo sumamente importante. ¿Por qué y con qué fines se llegó a esta precaria y desafortunada situación? Por algo muy elemental. La posibilidad de crear una nueva constitución de cero, despertó las ansias de poder de algunos individuos. Y una de las principales gestoras dentro de la convención de toda esta división nacional fue Elisa Loncón, que desde el primer día, anunció, a todo el país, que iban a refundar Chile. De paso, se aprovechó de la ingenua mirada romanticera de otros convencionales, que la vieron, prácticamente, como la gran chamán de la sabiduría, y no se cuestionaron ninguna de sus aberrantes aspiraciones, y la de los que ella representa. La primera labor que hizo Loncón, una vez elegida presidente de la convención, fue firmar el pacto de cooperación con el SNU, el Sistema de las Naciones Unidas radicado en Chile. Y aquí llegamos al punto esencial de este meollo. Ya que todas ansias de poder deben estar respaldadas por algo, un resquicio que le permita al egoísta y aspiracional sacar provecho personal. ¿Cuál fue el motor que arruinó la propuesta constitucional, traicionando el gran anhelo del pueblo chileno? Pues lo mismo de siempre, los tratados internacionales firmados por Chile con la ONU. En este caso en particular, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Declaración que quedó calcada en la nueva propuesta constitucional. Quizás habréis escuchado a algunos políticos y medios de comunicación, tanto hegemónicos como alternativos, decir que la nueva propuesta constitucional se copió de la de Bolivia. Eso no es estrictamente cierto. La Constitución de Bolivia está basada en la Declaración de las Naciones Unidas por lo que los convencionales chilenos se rigieron por esas directrices onunistas, coincidiendo con lo que hizo Bolivia. Los chilenials y chilenistas de corazón sabéis que los actores políticos y comunicacionales tratan de todas las formas posibles alejar a los chilenos del tema ONU para que no la vean como un problema, porque eso sostiene al establishment. Para estos es más conveniente la lucha de zurdos versus fachos que de chilenos versus onunistas. Es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas la que permitió el aprovechamiento político de algunos individuos que utilizaron el proceso constituyente para impulsar sus agendas egoístas, personales y sectarias, pasándose por el traste el interés mayor de todos los chilenos. Este contenido lo podéis encontrar de manera más detallada en este vídeo, de título. Chile a meses de dejar de ser de chilenos será de muchas naciones. Link que os dejo arriba a vuestra derecha. Allí podréis ver, el contenido de la declaración de las Naciones Unidas, que es calcado a muchos de los artículos insertados en esta nueva propuesta constitucional. Ahora os mostraré una noticia de hace muchos años atrás, mucho antes del 18 de octubre de 2019. Noticia que os dejará claro, que esto se venía maquinando desde hace mucho tiempo atrás. La ONU urge a Chile a reconocer derechos de indígenas en la Constitución. 8 de octubre de 2015. En esa época, fueron 49 recomendaciones formuladas por el Comité de Expertos de la ONU. No obstante, aún nos queda un último detalle. ¿No se supone que esta será la nueva Constitución de los chilenos? Entonces, os hago a todos esta esencial pregunta. ¿Por qué les costó tanto a los constituyentes poner la palabra chilenos dentro del texto? ¿Sabéis cuántas veces aparece el concepto chilenos en toda la propuesta final? Apenas seis veces. ¿Queréis saber cuántas veces aparece la palabra a indígenas? 58 veces. Esa desproporción deja en absoluta evidencia la intención de quienes escribieron este nuevo texto. ¿De qué sirve que el texto asegure beneficios sociales, si es incapaz de reconocer que Chile es un solo pueblo unido, una sola nación conformada por chilenos? Lo más esencial que debe tener, este texto constitucional no lo reconoce. Por ello es un texto fallido. Aprobar esta propuesta constitucional es dar permiso legal ...para que los chilenos dejen de tener la exclusividad sobre su territorio... ...pasando a compartir el mismo... ...con muchas naciones inventadas al capricho de unos políticos... ...y burócratas con ansias de poder... ...donde solo estos sacarán provecho de la triste división nacional. Aprobar es destruir la gran consigna... ...el pueblo chileno unido jamás será vencido... ...porque desde el momento en que esa nueva constitución empiece a regir... ...ya no habrá un solo pueblo chileno unido donde están incluidos los ascendientes de indígenas sino muchos pueblos velando separados por sus intereses A continuación os dejo algunos vídeos relacionados tan solo dando un clic sobre el conflicto mapuche y la incidencia de la ONU en todo esto También os pido compartáis esta información ya que nunca será expuesta en ningún medio hegemónico y en vosotros yace la responsabilidad de divulgar la verdad que los otros ocultan soy la Journalist VTuber Amparo Pedros Gómez. Y esta fue una transmisión especial desde NewsTube para toda la comunidad chilenialista.